Hola, buenas, soy Jaime, eh, soy del equipo de Escolarium y os vamos a contar cómo ha ido la jornada de CREA. Adelante vídeo. Hola, buenas, José. ¿Qué, ¿Qué, qué esperas de estas jornadas? Pues, buenas. Yo vengo como ponente, vengo a presentar mi REA, el viaje de Zoraida. Y lo que ahora en la presentación de la jornada lo que vengo, lo que vengo a buscar es una es conocer muchísimas más experiencias que existen en Extremadura y también formarme como, como creador de recursos educativos abiertos. Eh, ¿Utiliza la plataforma Escolarium? Vaya, vaya. Si me vieran mis alumnos se reirían porque sí que la utilizo bastante. Tengo muchos libros eh, editados. Eh, además también he, compa eh, he, compa eh, he compartido o he trabajado con experiencias crea de otros compañeros que también están en el escolario Y bueno, para mí es la, la plataforma de, de mi día a día, la plataforma con la que trabajo todos los días. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Qué esperas de esta jornada? Pues llevarme muchas ideas de los compañeros para poder seguir creando y utilizando nuevos recursos educativos abiertos. ¿Conoces y utilizas la plataforma Escolarium? Sí, la conozco, la utilizo desde hace tiempo y espero que los alumnos la vayan utilizando cada vez más. Muchas gracias. Buenas Ángel, ¿qué esperas de estas jornadas? Bueno, pues sobre todo aprender. ¿no? Cuando venimos a este tipo de eventos, el mayor objetivo es aprender y qué mejor que aprender de otros compañeros. ¿Utilizas Escolarium? Sí, claro, lo utilizo en mis clases por razones de utilidad inicialmente eh, y la verdad que no solamente lo, lo llevo yo a cabo en mis clases, sino que he contagiado a otros compañeros en mi centro para que lo usen y que se embriaguen de su facilidad sobre todo. Muchas gracias. Buenas Sonia, eh, ¿qué esperas de esta jornada? Pues nada, estas jornadas yo creo que, que todos venimos buscando lo mismo, inspiración, ¿no? O sea, el visibilizar la, las buenas prácticas y las maravillas que hay en, en los centros de, de Extremadura que muchas veces no se conocen porque es verdad que, que a lo mejor no tenemos esta, esta oportunidad de mostrarlas. Y, y yo creo que esa sería la, la clave. ¿Qué te parece la plataforma Escolarium? ¿La utilizas? Pues la verdad es que me parece una herramienta muy potente que cada vez se va conociendo más y que se va implementando más en, en los centros educativos y yo creo que al servicio de, de la docencia de alumnos y, y de profesores es un, una maravilla. Y sí, la, la uso, no como docencia, porque ahora mismo no estoy en docencia directa, pero me permito mostrar mi edXLAB como parte de, del proyecto, y es ahí donde alojamos todos los recursos educativos, contamos también con el apoyo de EDXCO-CAU. Y, y bueno, pues a disposición de, de todo el profesorado. Y quiero invitarnos. Muchas gracias, Sonia. A Buenas Nico, ¿qué esperas de esta jornada? Bueno, pues espero aprender mucho, sobre todo de recursos abiertos que ya conocía y de algunos que no conocía, pues ponerlo en práctica durante mi enseñanza. Eh, ¿Utilizas Escolarium? Lo utilizo. En, en algunos cursos los utilizo, en otros no, y sobre todo tengo creado recursos que voy utilizando yo en ese learning Muchas gracias. Ah. Hola, buenas. ¿Qué, buenas. ¿Qué esperas de esta jornada? Bueno, yo creo que estas jornadas donde vienen creadores y docentes que aplican o que están eh, dispuestos a usar los recursos que hay en el aula, yo creo que el, el principal valor de estas eh, jornadas, aparte de la difusión, es el reconocimiento de, de todas las personas que han estado participando en este proyecto y creo que esto es un reconocimiento a su trabajo y sobre todo de las experiencias que se, que se han expuesto. ¿no? Eh, ¿Conocen la plataforma escolar y la utilizas? ...y sí, bueno, yo no, no la utilizo porque yo no soy docente de, de aquí de Extremadura... ...pero creo que es, eh, además, comparándolo con, con la situación de otras comunidades autónomas... ...creo que es una plataforma que facilita mucho a los, eh, a los docentes... ...el usar eh, recursos educativos abiertos, no solo usar los que ahí están eh, publicados... ...sino también modificar, porque está eh, integradas herramientas de autor... Eh, Excel Learning, por ejemplo, está integrado. Él tiene una versión online de Excel Learning integrada en Escolarium y le facilita el hecho de poder eh, coger un recurso que les interese, modificarlo, adaptarlo a su aula y publicarlo, compartirlo con su alumnos. Y demás. Muchas gracias.